Cada día se realizan 6,7 millones de desplazamientos en, en Euskadi y casi uno de cada tres tienen por origen o destino el puesto de trabajo. Además, de ese tercio de los desplazamientos, el 60% se realiza en coche. Estos datos que, que arroja el Gobierno vasco son unos datos preocupantes en un contexto de crisis climática y crisis ambiental. Y además, son unos datos que demuestran que las clases trabajadoras son quienes están pagando esta parte una vez más de la crisis. Precisamente por eso es importante que como ayuntamiento tomemos cartas en el asunto. Y también tenemos que tener, tomar cartas en el asunto porque el ayuntamiento es el empleador de más de 2.600 trabajadoras y trabajadores directos, sin contar por supuesto con aquellos que trabajan en las entidades municipales o en las contratas que dan su servicio. Por eso vamos a plantear en el Pleno Ayuntamiento de Bilbao que el ayuntamiento ponga en marcha planes de transporte sostenibles para las trabajadoras y trabajadores esos planes que tendrán por objetivo en la puesta de marcha en marcha medidas concretas como pueden ser desde el préstamo de bicicletas para trabajadoras y trabajadores, programas de car sharing, reducción de la jornada laboral presencial en favor del teletrabajo o incluso la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial y además vamos a plantear que las diversas contratas a través de las cláusulas sociales también tengan que presentar eh, planes de movilidad al trabajo sostenibles. De esta manera no solamente planteamos que es necesario un cambio de modelo en la movilidad, sino como ayuntamiento nos implicamos en ello.